Fue mi error, que soledad estoy sin ti no estoy pagando. Que seas muy feliz, que sean muy felices, mientras que yo te sigo amando. Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. También he visto que estoy en la gloria y pues a lo mejor hago mi propio infierno, pero no me llevo a alguien entre las patas. No, ni... Quizás esa determinación de cantar a pesar de todo y en contra de los consejos médicos le pasó una cuenta fatal. Don Alberto, llegó el momento en que te por su salud Aunque yo sé que usted ha sido siempre muy saludable ¿no? Hasta ahora Sí, por supuesto, doctor Como bien No fumo No bebo alcohol Es más, ni me desvelo Usted me dice que come bien Pero mire, me trae un problema de sobrepeso Muy evidente y, y, y muy peligroso Y aunque usted dice que no se desvela Pero a mí me da la impresión Que usted está trabajando en exceso tiene alto el azúcar, alto el colesterol, presión alta. ¿Eh? Más adelante empezamos a ver que tenía ya otras otras complicaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a nivel renal, a nivel renal llegó a tener una, una cirugía que poco sabe. El doctor Daniel Aquino lo atendió durante seis años y lo vio dos semanas antes de que muriera. Entonces le pidió que descansara porque además de todo... Tenía sobrepeso y sufría de insomnio, lo que desgastaba su cuerpo. Ya empezaba a tener retención de líquidos, que es también una manifestación a nivel de, de riñones. Y yo lo llegué a ver ya con, con, bastante, con bastante fatiga. De los 10 hijos que trajera al mundo Victoria Valadez, muchos de ellos murieron a temprana edad. Unos niños, otros jóvenes y el resto ya mayores. Pablo Aguilera es el único sobreviviente de esa estirpe. Con 78 años de edad, ha visto morir a sus nueve hermanos y a su madre. Todos con problemas del corazón. Él mismo escapó de morir, aunque está enfermo. Diabetes y colesterol y todas esas cositas, ¿no? Aparte, tuve pues, infartos. Afortunado yo, porque pues, pasé por estas dos operaciones y las libré. Fortuna que no tuvo su hermano Alberto 12 años menor que él. Los médicos le habían hablado de una operación cardiovascular que dilató y nunca se llegó a hacer. Yo a él le decía, Alberto, Alberto, por favor, no comas carnitas, no comas tacos, no comas barbacoa, porque fíjese que él llegó a mandar el avión a Michoacán que le llevaran carnitas michocanas a Cancún, ¿eh? calientitas. Le digo, pero tú no estás viendo cómo te estás poniendo de panzón, Le Dice, no te preocupes, que mira, tallas hay muchas, vida nomás hay una. Ningún problema de salud le impedía dar el todo por el todo en el escenario. Lo recorría brincando y cantando hasta... El desafortunado día de noviembre de 2005, cuando cayó estrepitosamente y fue llevado a un hospital con la muñeca rota. Nueve años después, llegó la alerta roja para su salud. En 2014, Juan Gabriel fue internado con neumonía y complicaciones en un hospital de Las Vegas. Se temía tengo, lo peor. Tengo sed... ¿Cuándo me dan de alta? ¿Cuándo salgo de aquí? Aún no sabemos. Tienes que tomarlo con calma. No, Lau. Sabes bien que... yo sin mis músicos... mis conciertos... me muero. Y con tus conciertos también te vas a morir, fíjate. Lo dijo el doctor... El doctor exagera mucho. Ay, no, Alberto. Sabes? No, no exagera. Y tú lo sabes. Tus hijos también te necesitan. Y eso también lo sabes. Sí, lo no sé. Yo sé que ellos me necesitan mucho. Yo no les voy a faltar. Es que a mí se me enfermó, se nos enfermó ahí en el, en el viaje. Hace dos años y medio, cuando estábamos en, en Las Vegas, me invitó a una gira de 20 lugares en Estados Unidos y, y ahí fue cuando en la quinta, en el quinto show, se enfermó de gravedad. Aida Cuevas, su comadre y cercana confidente, la única persona ajena a su familia a quien Juan Gabriel permitió estar cerca de él en ese episodio, recuerda con disgusto que juntos leyeron el anuncio de su muerte en las redes sociales. Estoy haciendo coraje porque no se vale, compadre, que digan que usted está muerto y esto, y esto, y esto, ¿no? No se enoje, mi vida. A ver, venga para acá, tómenos una foto. entonces me dice, nos vamos, me voy a hacer el muerto, me dice. Ok, se recarga en mí y, y cerramos los dos los ojos, ¿no? Entonces nos toma la foto y dice, ¿y usted por qué cierra los ojos y al que me están matando es a mí? Y dije es que yo le quería ayudar, ¿no? Me dice, no, no, no, no, no, yo solo. El comentario de la foto fue una muestra del humor negro de Juan Gabriel. Aquí en Los Camerinos, descansando en paz. Todos querían saber la versión oficial de la enfermedad y la recuperación de, a quien también llamaban cariñosamente, Juanga. Señor, he recibido 10 llamadas pidiéndome una entrevista. ¿Qué les digo? Ay, mi hijo, pues, denles lo que quieran escuchar. ¿Y eso qué significa, señor? Mmm... Que yo sé exactamente a quién le voy a dar esas entrevistas. Tiene que ser alguien de mi total y entera confianza. ¿eh? Muy bien, don Alberto. Evidente que yo sí sé quién podría hacerme esa entrevista. Ya lo tengo. ¿Estás listo para continuar? Sí. Extraño los shows extraño el, mi mariachi a los músicos a los coros, a los bailarines extraño los aplausos mi gente esas noches Juan Gabriel solo podía estás, confiar estás en Juan Gabriel gracias te preocupé te asusté te pusiste nervioso y siempre te meto en líos, en problemas, sin demandas pero tú siempre estás conmigo. Aquí eres, me quieres, corrija, me corrijas, me proteges, me abrazas, me comprendes, me aceptas, me perdonas. Yo sin ti no puedo vivir. Y yo sin ti me muero. Por eso los dos debemos cuidarnos, y mucho. Yo estoy muy agradecido contigo porque, mira, yo gracias a ti... Sé lo que sé. También soy lo que soy y tengo lo que tengo. Compartes conmigo tus alegrías, tus tristezas, tus formas de ser, tus shows, tus fans. Gracias a ti, yo como, yo vivo, yo tengo casa. Casas. dirás <risa> bueno. Son tuyas, así como son mis canciones, son tus casas, cuando abrí. Te admiro, me caes bien.